La voz, la voz de lo de que, lo que, no, que se no se ve, ve. Tu herencia y tu raíz. Pasaron 33 minutos de las 2 de la tarde eh, y ya está sentado en nuestra mesa de trabajo el señor Rogelio Blesa el secretario de producción del municipio de La Plata por fin hemos eh, viene un... un ...un funcionario de la Municipalidad de La Plata... ...y bueno, eh, es un privilegio que estés vos también acá... Eh, ...hoy sentado aquí. Bueno, eh, gracias por venir Rogelio. Gracias a ustedes por la invitación, gracias Silvio también por... ...el otro día estuvimos en, en territorio y, y salió la propuesta... ...y bueno, acá estamos. Bien. Bueno, Rogelio, contanos un poco cómo vienen trabajando... Qué, ...qué vienen realizando del municipio. Bueno, nosotros, eh, como decía bien la Secretaría de Producción fue una secretaría que se creó en el año 2017, mediados de 2017, y la idea que tuvimos siempre desde un inicio de, de la gestión, donde me sumé como cabeza a un equipo de trabajo, era un poco trabajar con, con los productores del cordón hortícola, flor y Fruti hortícola de la ciudad, Sabemos, ustedes saben la importancia que, que tienen en, en la generación de, de trabajo, en la generación de, de, de alimentos frescos para la ciudad, no solo para la ciudad sino también para, para toda la provincia del país y bueno, de a poquito fue ir trabajando en, en diferentes acciones, en diferentes eh, acciones políticas o medidas políticas para visibilizar primero el sector, nosotros siempre dijimos, yo soy un convencido de eso, que el agricultor o, los, o la agricultura familiar, sobre todo el pequeño productor, no, no era conocido en la ciudad de La Plata, O le preguntabas a un vecino de la ciudad que era el cordón verde y te decía el cordón pintado de la vereda. Y eran ustedes, eran personas de carne y hueso que trabajan. Y bueno, con todas las por ahí, diferencias, con, vos sabés Silvio, en estos cuatro años, cinco años y, y pasando toda una pandemia, eh, la gestión ha querido visibilizar al sector y después empezar a buscar soluciones a corto, mediano y largo plazo. En ese... En ese ¿Sigo hablando? Sí, sí, sí, no, no, no estamos no. escuchando, estamos escuchando. No? En ese sentido, bueno, hubo cosas que se priorizaron de entrada, bueno, un poco eh, la, nosotros decimos la formalización, pero también la capacitación de los pequeños productores en buenas prácticas agrícolas, eh, en, en las ayudas, nosotros asumimos en mayo del 2017 y en febrero había habido un temporal de viento fuerte, uh -huh. eh, agarramos ese, ese lío sí. y ahí en el, mercado, en el mercado central, en el mercado regional, eh, hicimos entrega de nylon a, a los pequeños productores, empezamos a conocernos porque no nos conocíamos y nosotros siempre decimos en ese momento había, hoy también, pero más de 23 agrupaciones, asociaciones eh, de pequeños productores uh -huh. que que necesitan del Estado, permanentemente, del Estado Municipal, del Estado Provincial y del Estado Nacional. Eh, en el 2019 cambió la gestión de la provincia, nosotros hemos trabajado, venimos trabajando muy bien con las autoridades provinciales actuales, eh, con el Ministerio eh, de Desarrollo Agrario, y, y bueno, y después la demanda que sabemos permanentemente que tiene el pequeño productor, mm. eh, el tema del acceso a la tierra, el tema de los caminos rurales, el tema de, de el acceso al crédito, eh, los canales de comercialización. Y bueno, ir trabajando un poco, acompañando también políticas provinciales eh, en ese sentido. Bien. A menudo desde las organizaciones eh, hay un, un, una crítica hacia, hacia el accionar del municipio, en este caso hacia el, el, el, el trato con, con los productores eh, familiares, con, eh, sobre todo el cordón, ¿no? que es lo que estamos hablando. Eh, ¿a, qué, ¿A qué crees que se debe? A, a, ¿Son críticas sin fundamento o tienen fundamento? O, ¿O quizás o no, no, se hace, no se hace todo lo que vos o el municipio que, quiere hacer, no se logra? ¿A qué, a qué se debe? Son varios factores. Eh, es verdad que el municipio, y soy el primer responsable en eso, eh, de la gestión municipal, eh, falta mucho por hacer, mm. mucho. Eh, los pequeños productores, ellos lo pueden decir, están hace 20, 30 años, en los años 90 empezaron a a venir de, sobre todo de Bolivia, de, uh -huh. de Tarija, uh -huh. a, a sentarse a la ciudad y a trabajar. Y desde ese momento, desde 20, 30 años para atrás, que no se le ha dado la visibilidad y la importancia que ellos requieren y que un municipio tendría que darles, porque como te decía recién, todo lo que generan. Uh -huh. eh, obviamente el municipio, nosotros los primeros años tuvimos la secretaría con un bajo presupuesto municipal, eso es algo que, que debemos también reconocer, los, los recursos del municipio son finitos, a veces hay que saber administrarlos y eh, direccionarlos, ¿sí? eh, uh -huh. el, estado, el Estado municipal tiene eh, muchos de sus recursos eh, dinerarios en, en, en personal, en, en sueldo, sueldos, en la recolección de basura, uh -huh. en el mantenimiento del espacio público y bueno, de a poquito nosotros, y, y esto también es un, un poroto para lo que se dice en el Consejo Liberante, la oposición en este sentido que siempre ha, ha, ha pedido más presupuesto para, para la Secretaría de Producción me parece que de a poquito fuimos generando eso, uh -huh. obviamente que falta y, y después de lo político siempre digo lo mismo, yo me he llevado siempre eh, podemos pensar diferente ideológicamente. Yo soy radical, socialdemócrata, sí, sí. Sí, sí, claro. <ríe> me gusta decirlo. Uh -huh. y, y tengo ¿Crees un... en el Estado? en la acción del Estado. Sí, en la acción del Estado, estado presente, tal cual. ¿Y cómo convivís con algunos que no creen ahí en el municipio? Y bueno, eh, te, te iba a decir eso, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos nuestra diferencia también en, en, una, en una coalición de gobierno como la tiene se tiene a nivel provincial y a nivel eh, nacional. nacional. Me parece que eh, los chicos acá me lo, me lo pueden lo pueden eh, dar dar testimonio, yo siempre fui abierto, como digo yo en primera persona, pero como Secretaría de Producción, al diálogo, a escucharlos, a darles muchas veces la razón en los reclamos que han tenido, en buscar soluciones, y bueno, y a veces algunas soluciones no han llegado, otras a uh, cuentagotas, otras sí, y yo siempre cuento una anécdota en en el periodo, yo asumimos la Secretaría de Producción 2017, pero en el periodo 2015-2019, la ciudad de La Plata eh, no tuvo una sola marcha de pequeños productores eh, en protesta por algunas de las necesidades uh -huh. que, que reclaman bien, válidamente, porque tenían un canal de diálogo, porque tienen un canal de diálogo que somos nosotros, y bueno, después podemos discrepar. Y sí, rescato también la postura de ellos, y después tenés de todo, hay algunos dirigentes que que van más por el lado de la política, eh, pero yo trato de no confrontar en eso. Digo, eh, soy funcionario y tengo que, que ejercer mi función para todos los ciudadanos platenses, para eh, cualquier color político, así que en eso soy muy claro y por eso escucho todas las voces. Y sos de perfil bajo por lo que estuve viendo, no no, no, sos un tipo que confronta, que le gusta dialogar. No, no, no, no, No, no uso pocas redes, eh, no, qué sé yo, no, no... no. Eh, no, no muestro el trabajo que hago, pero a veces me lo critican, porque uno en política a veces claro. cuando quiere hacer, quiere hacer carrera política hay que capitalizarlo, pero soy parte de un, de un esquema de un partido político, la Unión Cívica Radical, que somos un partido centenario y tenemos una visión de cómo gobernar. Eh, soy alfonsinista, eh, como decías recién, un Estado presente eh, cuando hay necesidades... Eh, ya, ya lo decían en, en el 83 cuando logramos volver a la democracia, el Estado eh, presente y, y la bandera argentina por sobre todas las banderas partidarias. Me parece uh -huh. que en eso, en la ciudad de La Plata y en el sector productivo, porque también tengo que tener en cuenta que están los pequeños productores agropecuarios, están los floricultores, están los medianos productores, después tenés otros sectores, tenés el sector productivo de La Plata es muy amplio, sí. tenés dos parques industriales, sí. Tenés. Eh, emprendedores. Eh, emprendedores, artesanos, artesanos. Ferias francas, que eh, trabajan muchos eh, feriantes y que nosotros también estamos eh, procurando que participen eh, pequeños productores directamente. Tenemos la feria ahí de, de Hipólito, ahí en, en calle 13. Ahora estamos trabajando en una ordenanza. Movimiento de Vita. Movimiento Vita, Ajá. trabajando en ordenanza con, con la oposición en, el, en la comisión de producción para incorporarla como feria franca, eh, para darle esa, esa previsibilidad a largo plazo, que no, que no, tenga, que no venga un función y diga hoy puedes estar, claro. mañana no. Claro. Ellos, eh, Hipólito está ahí desde la época de carne para todos, pescado para todos, quedó después de ese programa uh -huh. y es una feria que trabaja muy bien, son muy ordenados, son muchos productores, y también bregamos por eso, decía, no hubo un solo paro porque también hicimos jornadas de, de venta en, en... la Plaza en la, Moreno. En Plaza Moreno, bueno, en diferentes sí, sí. lugares. Y bueno, sabemos que hay un montón de políticas públicas, estoy, estoy por recibir abogado. Ah, y mirá. estoy cursando el seminario de grado y, y haciendo un trabajo de investigación. El otro día estuvimos en, en la asociación de Gilma en y Tierra la eh, Yo tengo compañeros de abogados Siempre les digo que son mal necesarios <risa> <Una> <risa> pensando, abogado, ¿no? El trabajo de investigación que estamos haciendo Es pensando herramientas Nuevas herramientas jurídicas Pensando en la agroecología eh, De los pequeños productores Y, y esa forma de, de, de producir Y poner un poco en crisis Los sistemas alimentarios También de decir Bueno, eh, no se produce tan eh, a gran escala ¿Por qué no se puede producir a pequeña escala? Y un, tengo claro. un proyecto lindo de investigación que lo voy a trabajar en, en el seminario, que son los pequeños parques agrarios, que es lo que buscamos. Pero ahí son políticas públicas que no un municipio solo, un secretario, un intendente, no va a poder resolver. Hay que traccionar con... Que, que Nazario, que, que los socios de, de la asociación Fártil tengan acceso a la tierra, no depende de un intendente solo, depende de... De, también de la provincia depende de, la, de que haya tierra disponible depende de que sí. puedan acceder a un crédito yo me acuerdo de una vuelta en la facultad agraria yo tenía dos tres meses estaba vos bueno, Nazario y, y hice una exposición me invitaron y hablaban ustedes de, de que siempre dijeron lo mismo, no, no ustedes no quieren que nadie les regale nada no, toda la vida, nunca nunca nosotros por ejemplo eh, también hay que hay que mencionar que dentro de la multi te voy a hablar de lo que es la multisectorial sí. No sé la relación que vos tenés con, con toda lo que es la multisectorial, por, por ahí eh, hay compañeros que forman parte de la multisectorial y piensan distinto a nosotros, como con Silvio, por ejemplo. Entonces eso también hay que ponerlo en claro, que nosotros somos de esa idea de que queremos que el Estado esté, pero que no nos regale. Queremos que el Estado esté, y trabajando, buscando las líneas de crédito, porque... Eh, yo que sepa, que tengo uso razón, que estoy acá en la zona de La Plata Estoy del año 83 produciendo cuando se producía el tomate platense Y eh, nunca hubo eh, una entidad bancaria, así sea privada o estatal Que haya eh, líneas, de que de, líneas de crédito para tierra Eso es una, un, un tema, me parece a mí a trabajar entre los tres estados. Sí. Primero, dentro de todo, vos sabés que yo siempre que tengo que decir las cosas lo digo, nunca voy al choque tampoco. Eh, primero, que tiene que estar en el cordón hortícola, los, lo vengo reclamando siempre yo cuando te, se arman las reuniones del Consejo Local del INTA, tiene que estar el municipio porque es el primer estado que tiene que estar en el cordón hortícola por, por los temas que vos mencionaste, uh -huh. por los caminos rurales, por, por la seguridad, por el alumbrado habíamos pedido muchas cosas en las cuales algunas no se cumplieron otras eh, también tengo que decir que veníamos trabajando bien como vos mencionaste hasta antes de la pandemia, después fue un despelote que desde uh -huh. esa vez nunca más te sentaste, digamos, con, con las organizaciones eh, a una reunión. Ah, estuvimos en los comités de crisis, eh, yo tuve particularmente los comités de crisis en abasto en abasto y en el peligro. y A ver, y es verdad, la pandemia trastocó todo un poco eh, la relación diaria o el trabajo diario, éramos todos eh, tener que estar en los comités de crisis, asistiendo por ahí a comedores, eh, ustedes yo lo viví mucho con muchos de ustedes que eh, eran esenciales porque producían alimentos pero al no tener forma, al no estar tan formalizados no tenían el permiso para circular entonces también ver, se les hacía... los hacían, primeros meses fue complicadísimo, fue complicadísimo sí. yo, bueno Rubén estuvo hecho, mucho Rubén Marcelo hecho, estuvo de hecho, mucho de hecho, con nosotros, ese tema la organización nosotros eh, juntábamos mercadería y para los comedores pero no no podíamos salir no podían ir a los mercados no podían... tuvieron problemas los, los compañeros pero bueno pasó todo eso y yo lo que digo que pero tampoco levantaron el teléfono y dijeron compañeros o, o productores o referentes cómo estás Nazario cómo estás Silvio en está esa época Salvador". se trabajó era, muy, era muy, muy fuerte del lado del municipio pero solo vi muchísimas reuniones a Blesa pero más en los Comunitario, más sí, a, a, a, a las ciudades, al abocado, abocado en las ciudades urbanas o sea, a las zonas urbanas que a la zona productiva. O en lo social. Eh, eh, sí, no sí lo social, totalmente. Sí, lo, que lo productivas eh, Otra, por ahí lo que yo presté mucha atención, eh, mencionaste más presupuesto para tu dirección, sí. o me pareció a mí. Sí. Eh, un, ¿Cuánto? ¿Un 100% más? No, eh, Mira, se está aprobando el presupuesto en estas sesiones ahora, el 29, hace dos tres días se trató en el. El Consejo. Eh, nosotros, a ver, esto se maneja cada, cada secretaría, hace para el mes de octubre de todos los años, hace un, un diagnóstico de sus metas y funciones, objetivos, metas y objetivos para el 2023, sí, sí, sí, sí. y lo presupuesta. Eh, lo vota el Consejo y después, eh, a partir del primero de enero, se ejecuta. Porque eh, la anterior. Yo nunca te, te dije nada, nunca tampoco. Eh, te exigí nada porque sabía que tu dirección estaba totalmente vaciado que solamente servía estaba ahí para cubrir los sueldos y un poquito de combustible y nada más eh... no combustible tampoco no tenían vehículo, ¿Tampoco? <risa> no, no, eso tampoco tenemos eso es verdad si es <risa> sí, sí. yo siempre lo digo parece una tomada de pelo que haya una dirección en el cinturón más importante del país no y que no tenga vehículo. presupuesto no, no vehículo, tenga presupuesto ahora tenemos cambiar una camioneta Rubén Roberto <risa> está está eh, vehicular por eso ]izado. decía y otra? abrimos la oficina en Ruta 36. Ahora, ¿Qué días están ahí? ¿Quién está Rubén ahí? Está Rubén y Guillermo Perusi. Mm. De hecho, ahora, el, la semana pasada nos reunimos la Comisión de Emergencia Local con la sociedad rural, el sector, sobre todo el sector que estaba afectado por eh, la sequía y eh, el gobierno mm. provincial declaró la emergencia agropecuaria sí. para el Partido de La Plata. Así que ahora la semana que viene empezó, Esto es una primicia. ¿Está, para, algún para ¿Alguno, ¿Está alguno de los productores en esa comisión? Sí, sí, sí, estuvo... ¿Lidia? Eh, no, no, no, estuvo no. Guillermo Tárraga, estuvo eh, Rubén eh, Guillermo Peruzzi estuvo Pablo Coltrinari de la, la Asociación de Productores lo que pasa es que la sequía no eh, no cae, eh, o sea, no va a entrar mucho para los productores eh, que producen a cubierta Sí, sería, sería importante que esté uno de los... Sí, de los la, el miércoles de, que viene nos, nos juntamos, de, um, hicimos la primera comisión con el sector ganadero, que fue el más castigado porque... Claro, por ahora pastura, un para... para claro, lo, con la lluvia. Claro, y, y buscamos que el gobierno de la provincia declare la emergencia agropecuaria para ellos, porque se terminaba el año y eso te da, le daba al sector al sector ganadero, alguna parte del sector avícola, ¿sí? del de, de, de, peligro la posibilidad de posponer pagos, pagos de AFI, pagos de tasas, uh -huh. eh, pero el miércoles que viene hago la invitación formal para el sector eh, de la agricultura familiar, el miércoles que viene al mediodía en el municipio nos vamos a juntar la comisión local de emergencia agropecuaria para y van a estar todos los sectores, el sector ganadero, el sector avícola, el sector florícola, que estuvo Mercoflor, estuvo Gerardo, eh, estuvo el INTA, estuvo el SENASA, estuvo el, la Dirección de Emergencia Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agrario, y bueno, y pueden estar ustedes como multisectorial. ¿Cuándo, ¿cuándo fue, cuándo fue la, esta? Eh, fue la semana pasada, sí, el viernes la pasado pasada, Recién nosotros antes que vos llegué en el bloque anterior estuvimos hablando por las inclemencias que pasó ahora antes de ayer, el tema de, de la rotura de invernáculos por todos lados, de ayer la tormenta, claro, sí, sí, la tormenta por suerte de la yo de la creo, yo creo que acá en la plata zafamos no muy poco en la plata sí sí pero hay hay castigados castigado bastante pero lo que es de berazategui ¿no? sí berazategui o sea, y sí. varela varela también por esa sí. zona también ayer fue no el jueves el, el, el, el, el jueves el miércoles el miércoles el día que empezó el partido Cuando empezó el partido y fue una tormenta sí Sí. Eh. Bueno, ese es un gran problema que, que claro, ustedes tienen siempre. Ese, ese es el tema muy... Por eso digo que tendría que formar parte de la, la multisectorial sí. ahí. Eh... Bueno, Guillermo Peruzzi, que es eh, ingeniero agrónomo y es asesor en la Secretaría, que trabaja con las capacitaciones, propuso me propuso el otro día de juntarnos el miércoles y no solo tratar la emergencia agropecuaria por sequía, que viene bien y que hay que ayudarles a los sectores afectados, pero sino también mantener eh, esa mesa permanente para ponerle eh, por ahí debatir un poco estas, esto que vos me, me reclamaste, el, eh, más, más reunión o más, más mesa de, de trabajo y, y por eh, buscar soluciones a diferentes cuestiones que, que cada sector tiene, porque el mercoflor en pandemia... Pues la pasó bravísima. mal. Sí, sí, sí no, eh, estuvo duro. O a, a, a, a producir hortaliza de ruro. A ruro, ahora están volviendo, sí. o de vuelta a las flores. Yo hablo con mucho y me dicen, no, a mí déjame con... Él. Bueno, vos sos uno. Yo soy uno de esos. Uno. <risa> <No>. déjame <risa> con mi ruro, o sea, déjame <risa> con las flores que... No, yo <risa> siempre digo, ahí eh, aclarando un poco por qué dije que no, porque yo siempre pienso que uno de los le tiene que gustar para trabajar, su trabajo le tiene que gustar, si no, no termina padeciendo. Claro. Eh, ¿Y a usted le gusta su trabajo, dobleza Sí, es agotador, eh, es verdad, como decía Nazario, de la pandemia, eh, los dos años que estuvimos, la verdad, trabajando con muy poco recurso humano porque la gente se tenía que cuidar, era trabajo eh, home office, eh, ya te digo, eh, Estoy terminando la carrera y elegí un seminario acorde a la temática. Y sí, me gusta y, y sobre todo me gusta, y esto lo digo en primera persona, pero como con el equipo, ustedes conocen a Rubén, bueno, en su momento estuvo Chero. Héctor. Eh, queremos, yo siempre digo lo mismo, eh, hacer algo desde lo público. Yo vengo de la actividad privada, es mi primera función en... Eh, en la actividad, en la política o uh -huh. cómo funciona. En la función pública, sí. En la función pública. Yo dejo de ser secretario, director de producción y vuelvo a mi actividad privada. Eh, no, no vuelvo a, bueno, al ministerio, allá soy del Senado, de la Cámara de Diputados, no. Uh -huh. No tengo ningún contrato de eso. Uh -huh. Y me gusta que sé que, lo que decíamos hoy, que desde el Estado puedes transformar realidades. Uh -huh. Uh -huh. Y puedes dejar, aunque sea, un mojón que vos digas, bueno, esto es por acá. Después te encontrás, como decís vos, con algunos actores más menos políticos, más menos intransigentes. Pero bueno, yo soy en eso dialoguista. Estamos hablando con Rogelio Blesa, son las 14 horas 54 minutos. Rogelio es el secretario de Producción del municipio, del, del Estado Municipal de la Ciudad de La Plata. Rogelio, te voy a, te voy a hacer una pregunta puntual. Eh, en, la, en La construcción de la, de la 467. Eh, Sí. No sé si capaz que es un prejuicio, y por eso te hago la pregunta, para que vos la conteste. Pareciera más que está eh, que el objetivo es que, que los camionetas grandes puedan entrar a los, a los countries que se están haciendo en la zona y que está ya instalado hace mucho tiempo, donde vive el intendente, y van construyendo otros eh, barrios privados. Pareciera más que es por eso y no es una ruta productiva, un camino productivo, algo así se llama, no sé, ¿qué pensás? ¿Cómo lo Se bien mencionado cómo lo analizas? Un momento, como la ruta de la producción, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Así fue presentado. Sí, por... Como la 66, que la 66 sí tiene más uso de camiones. Sí. A ver, y esto también lo digo a título personal. Hay un gran problema de la ciudad de la Plata de planificación sí. y de desarrollo urbanístico o de eh, planificación eh, y no de ahora. De toda la vida. El cordón hortícola, que nosotros decimos que es un cordón porque es todo el periurbano de la, de, del casco. Sí. Que vos arranca en los hornos, terminen el peligro y pasa por Abato. A, por, y Varela, otros, otros bueno, municipios también, sí. Pero todo ese cordón hortícola hoy no es un cordón. Hoy son manchas urbanas y manchas rurales. Uh -huh. Y digo hoy, desde hace 20 años que se vienen construyendo, en algunos tiempos más menos, pero cuando la gente... La demanda de, de viviendas eh, de zonas urbanas hace que. A ver, eh, este gobierno municipal no resonificó ninguna zona en la Ciudad de La Plata que no pase por el Consejo Liberante. O sea que el intendente no okay. hizo ni, ni un solo decreto resonificando una zona para que haya un barrio privado, semiprivado, o un barrio, un procrear. O un barrio de estos que se venden, loteados, sí. que uno compra de buena fe y que después son 30 familias que piden 30 medidores y no hay tendido eléctrico, piden 30 medidores de gas, 30 uh -huh. medidores de luz y no hay tendido eléctrico, piden calle y no hay calles abiertas. Bueno, un poco la desorganización, esto yo lo vivo lo digo desde lo privado, tengo familia en toda la ciudad de La Plata, desde uh -huh. Arturo Seguía hasta en Sicardi. Y mi hermano se fue a vivir a Sicardi hace 20 años y era campo. Y hoy Sicardi sí, está lleno de, de, hay de más gente que en el casco. Y hay una demanda de urbanización que no sí. se planificó. Y hoy tiene ese, esa disputa que siempre hablamos con los chicos de correr al productor de, de su lugar de trabajo porque ahí eh, hay una demanda necesaria de viviendas. La ciudad de La Plata tiene 900 casi mil kilómetros cuadrados y tiene un millón de habitantes, hay más de 120, 130 barrios populares que le falta infraestructura uh -huh. y en el medio el productor. Y el gran problema de eso es lo que decíamos, si el productor fuera dueño de la tierra no habría quien lo pudiera correr, hoy sí. el dueño de la tierra dispone yo tengo un, dos hectáreas en el peligro. Sí, por ahí, y, me conviene, y me conviene. por ahí lotearlo. Claro. Eh, vender, eh, vender en condominio, sin razonificar. Uh -huh. Y después cada uno hace su vivienda. ¿Cuántas sí. viviendas hay no declaradas? el y, y es una gran falencia también del municipio histórica. ¿eh? Yo desde que tengo uso de razón, que es eh, el poder de control. Nosotros. Por ahí nosotros siempre decimos que la política del municipio, la política que está llevando a cabo es muy exitosa. Siempre acá, con, cada vez que hablamos del Cinturón Verde, siempre recalcamos que en verdad ha sido muy exitosa, porque tenemos dos frentes totalmente claros, que es nuestro punto de vista, digo, que hay una política para lo que es la urbanización, es excelente, porque donde vemos que se abre... Por ejemplo, la 11, que se, cuando se inauguró vino hasta la autoridad de capital y de provincia. Sí, sí. Eh, se me fueron los nombres, Santilli y el otro. ¿La reta que, no estuvo? No. No me acuerdo bien. Que sí. tuvo también Garro, que vimos, leímos las notas acá, sí. que decía el camino de la producción para fortalecimiento. Y a los dos meses se abrieron, ¿cuántos? ¿Cuatro country nuevos? Bueno, 18, para Espera no, que termine. Contesté, no te No te contesté. Eso. Eh, en el mismo sentido, vale, sí, la sí, claro, <risa> ¿no te contesté? Me parece que. Eh, es la 467 en particular, uh -huh. por esto que te digo de cómo está hoy en día el territorio, y no escapa a una realidad, porque lo pasamos y lo vemos, sí. hay quintas, hay producción, hay quintas, hay producción, eh, hay casas, viviendas, me parece que la 467 tiene ese doble sentido. Uh -huh. ¿sí? Yo no discriminaría para uno u otro lado. Uh -huh, uh -huh. Después la 66, por ejemplo, que se hizo nueva en el gobierno, de, en el gobierno, sí, en el gobierno provincial, esa tiene más salida, uh -huh. hay, otras, hay otras avenidas muy importantes, más productivas que por ahí la 467, la 60, la 90, ¿sí? sabemos que hay un montón de, de, lo hablamos siempre, de arterias que por ahí pueden salir, ser aliviadores de, de camiones. Uh -huh. Y después los caminos internos, eh, yo tuve la suerte en, en el año que asumí de, de viajar una semana a España, con la Federación Empresaria de la Plata, y que fue invitado y fuimos a ver, y estuvimos en Almería. y Ajá, sí, sí. Donde están, están los un desperdician un centímetro, y en, y en Lomas, en... Sí, sí, sí, sí. Eh, no, famoso. No, ya conocido. no. Eh, sí, sí. Y el micro llega a la puerta de la quinta con asfalto, claro. el camino. O sea, hay un camino, hay un micro turístico que te lleva, yo vine uh -huh. con esa idea y le decía al intendente Leo, quiero hacer el camino, el corredor productivo de que la gente pueda visitar y entrar a tu quinta, pero en Almería era, entras a la quinta, a la tranquera, asfalto. Nosotros sí. venimos realizando uh, eso con la facultad de uh, eh, turismo claro. mensualmente, eh, todos los meses recibimos gente de nuestra quinta y explicábamos cuáles son nuestras realidades. Hoy, por ejemplo, este es el mapeo que se va a estar exponiendo no de lo que años. es la zona de abasto en la Facultad de Ciencias Económicas es producto de todo ese trabajo. Y hace más de cinco años que venimos trabajando en conjunto más, con la Facultad. Mucho más, desde sí, no, no. cuando se empezó la feria en, en la agraria, ¿no? Ves? De ahí sí, para sí, acá sí. se arrancó todo. Sí, sí, sí. ahí surgieron las ideas y inmediatamente pusimos manos a la obra y se, se hizo, y hace cinco años que no se corta, una vez al mes una combi o un micro, sale a recorrer el cinturón verde, recorriendo toda la zona, todas las historias, lo que tienen en la zona de abasto, uh -huh. eh, y es muy lindo, es muy lindo poder recibirlo, eh, ahí generalmente charlamos de las condiciones, eh, bueno, infrahumanas como viven los productores, y por qué viven así, sí, sí. Eh, por el tema de que nunca se regularizó el tema de alquileres, no sé todo. Sí, por la tierra. Si no tenés sí, sí. la tierra no podés construir... Nosotros lo un, un, un, trabajamos hasta con la Cámara de la Plata Inmobiliaria, un poco con la Defensoría del Pueblo en la Provincia de Buenos Aires. Sí, y se cortó poco... la Defensoría del Pueblo, se cortó porque el municipio dejó de participar. No, no, nosotros participamos... Eh, bueno, por ahí hasta la pandemia, por ahí no ahora, pero siempre participamos, estaba la Cámara Inmobiliaria, y un poco... Los contratos que vos los lees y son totalmente abusivos uh -huh. en contra de la parte más débil del contrato, que es el, el que alquila. Uh -huh. eh, otro trabajo que veo que también hacen muy bien es el cambio rural, que volvió ahora... Eh, el otro día estuve también con... Sí, sí, eh, el, el cambio Gismas, rural... Eh, más, de, más de un año ya, que por suerte... Que eso hablar. también buscan... Eh, yo siempre digo que los pequeños... Bueno, y un productor, me necesita acordar porque un productor... Eh, nos contaba de por qué siempre decimos que vemos a un, produ un pequeño productor y dice, mira la camioneta que tiene y sí, tengo esta camioneta porque no puedo construirme una casa okay. <ríe> porque la camioneta me la puedo llevar claro, eh, ah, y, y otra, otra es, tiene esa camioneta porque siempre, también lo, recal lo recalcamos porque tiene que ir a la escuela tiene la necesito, que ir sí, a sí. la salita tiene que salir, la educación estuvo ¿no? muy bien dos preguntitas yo preguntita puedo el invitado a preguntar sí sí sí, sí educación sí, sí, sí. muy bien jardines escuelas nuevas en, en la zona productiva jardines no el jardín del 907 es el de Olmos. Olmos nuevo eso lo inauguró ¿no? la provincia bueno no sí con recursos del también municipales cuando se hacen las cosas se hacen cuando falta, falta, y cuando no se hacen, no se hacen. <risa> eh, solamente dos preguntitas, que porque ¡Rápidas! yo me tengo que retirar, porque tengo otra actividad sí. ahora. Eh, uno, eh, para el próximo bloque, esto sí. se lo dejo sí. de tarea, a Lesa, para que lo piense. ¿Por qué no se, no se inauguró todavía eh, el depósito para los envases el, agroquímicos? El ¿Y por qué cuando vino a las autoridades provinciales de la, eh, de la Dirección de Agricultura Familiar, Ezequiel eh, Weiner dijo que el municipio eh, no se presentó para los caminos rurales, que convoc había convocado la provincia, en y, y lo reitero pausas. lo reiteró el ministro cuando vino acá. Sí. Esas son dos preguntas que es muy interesante. ahora después de la pausa? Después de la pausa, de la pausa, la pausa. tenemos que ir vale, una pausa sí. y la tanda y ahí Rogelio Blesa seguirá contestando después de la pausa. Ocho minutos pasaron de las 3 de la tarde, estamos hablando con Rogelio Blesa y mientras estamos viendo cómo está entrenando la selección argentina eh, en Qatar para el partido de mañana frente a Australia. Sí, creo que el ni último siquiera último. un entrenamiento, es, una, es como un calentamiento porque sí. había muy poco descanso entre partido y partido. Recién estaba hablando también... Un regenerativo eh, se llama. Un regenerativo que le dicen, ahí tenés razón Rogelio. Eh, quien quiera comunicarse puede hacerlo al WhatsApp al 221-477-4314 o al YouTube de la radio Estación Sur, que estamos transmitiendo en vivo en este momento. Si quiere alguien hacer alguna pregunta a Rogelio o a los integrantes de este programa, también las aceptamos. Bueno, Rogelio, te dejamos eh, plantear las dos preguntas que de, nos... De, los dejó de, Silvia. Nos Silvio. hacía o sea, Silvio, el depósito de son envases... Las, las mismas preguntas que yo tenía. Y los caminos rurales. Eh, no, el CAT. Sí, pero el cat. Déjame eh, Dejame, ah, eh. dejame que chiste. Sí. Ese es un tema que desde la primera vez que nos sentamos que yo venía reclamando ese tema eh, hace mucho tiempo desde el INTA donde me tocaba estar siempre la preocupación mía era los envases de los agroquímicos y después nos invitaron cuando se hizo la, la, la pre-inauguración de ese, de ese CAT y después pasó la pandemia y, sigue, y seguimos esperando y yo sigo con ese reclamo de que de que hay muchos envases que están estacionados, guardados y en algunos casos tirados, que eso no puede ocurrir sí, en las sí. quintas eso es un, un reclamo que lo venía haciendo siempre y lo voy a seguir haciendo hasta que, que eso esté funcionando por ejemplo, en algún momento calculo que va o ahí o en otro lado tiene que funcionar Sí, te cuento, nosotros, el municipio de La Plata fue el tercer municipio a nivel provincial ...que tomó la decisión de instalar un CAT propio... ...como la ley provincial eh, obligaba a partir del 2021... ...del 2021, eh, como decía vos, antes, o 2020, antes de la pandemia... Eh, ...una ley provincial con el, el CAT para el, los oyentes... ...es un centro acopio transitorio para los envases agroquímicos... ...para la disposición final, para el triple lavado para que no pase lo que vos decís, eh, Nazario, que pasó históricamente, que es, se tiran a las zanjas, se, se queman, queman. Eh. Eh, contaminan, es un peligro para la salud, tanto de los productores como de sus familias, de, de la comunidad en general. Nosotros tomamos esa decisión en la gestión del 2019 de crear un CAT municipal en donde el, eh, el productor que hasta ese momento... O siempre, en realidad, tienen la obligación de hacer la disposición final de sus envases en conjunto y con la misma responsabilidad que, la, la, que las agronomías, que, lo, que, las, las, que, las, que, empresas. que las empresas. Uh -huh. ¿sí? Porque la empresa no te puede vender a vos un agroquímico si vos no le llevas el envase. Es, es que envase contra envase. Bueno, uh -huh. eso no pasaba. En la realidad no pasaba. Y no pasa. No pasa. No pasa sí. Históricamente. El CAT se creó, se buscó el lugar, nosotros hicimos todo un estudio municipal eh, de todas las características que tenía que tener con el opds eh, para la ubicación del CAT, conseguimos eh, una empresa también, Campo Limpio, sí. que hizo parte de la inversión, junto con una empresa Ecoabasto, eh, también una empresa que hace recicla plástico, y juntamos todas las partes para que el productor tenga ese lugar para disponer de sus envases y, y aparte gratuitamente. ¿sí? Creíamos que teníamos que buscarle una solución. Fuimos también los primeros, uno de los primeros en hacer antes del CAT jornadas de recolección. No sé si vos sí, has sí, yo estado... Estoy en las que se hizo estuve yo. Siempre. Bien. Hemos juntado toneladas de, de envases de agroquímicos, bueno, un poco concientizando y cuidando el medio ambiente. Se instaló el CAT, se hizo la obra, se empezaron los trámites de habilitación y la categorización de la, de la actividad es eh, industria. ¿sí? Es una actividad industrial, ¿sí? la disposición final. Esa categorización de industria categoría 1, 2 o 3 le compete al OPDS. ¿sí? Categoría 1. Técnicamente la categoría 1 categoriza el municipio ¿sí? a través de la Dirección Ambiental. Y categoría 2 y 3, de acuerdo al puntaje de la actividad que van a llevar, por ejemplo, un cervecero es categoría 1, una, una fábrica, una industria de lavado de ropa de hospital, por el tema del agua y de los jabones es categoría 2. Bueno, este, el CAT era categoría 2, tenía que categorizar el OPDS y el OPDS encontró e hizo una observación de que había un afluente y de acuerdo a la ley provincial de instalaciones de CAT, no pueden uh -huh. estar instalados a más de, yo no me acuerdo ahora, si de 300, 500 metros, 500 metros de un afluente, un arroyo. Y este CAT está a 450 metros. O sea, por 50 metros, el opds y la dirección municipal, también eh, ambiental, eh, Germán Larran, yo lo he hablado con él, me he sentado con el expediente, me dice, mira, tenemos esta, esta complicación, de hecho, se mide linealmente y si vos lo medís eh, recto son 500 metros, pero si lo medís, lo georreferenciados son 480 metros. Entonces, ¿Por 20 metros? por 20 metros, 30 metros, no se puede categorizar y no se puede llevar esa actividad adelante en ese lugar. ¿sí? Nosotros previamente los estudios desde el municipio nos habían dado que, que estaban bien las distancias y todo, y trabajamos con el Ministerio de... con el OPDS la modificación de esa distancia y reducirla. Y hoy estamos trabajando sobre eso, de hacer una disposición a esa reglamentación, de reducir la distancia en vez de a 500 o 400 metros para sí. que pueda entrar, eh, que el límite sea 400. Esa es una cuestión eh, legal, técnica, si se quiere, de por qué Campo Limpio y me parece que con mucho tino, no se eh, mandó, si se quiere, a claro. iniciar la actividad, ¿sí? porque quería tener la habilitación y todo en regla para funcionar. Pero bueno, es esa cuestión técnica que se está tra eh, trabajando para destrabar. Eh, ¿Segunda contestada? Sí, no yo, yo ahí agregaría de que la última, la última entrega de envases, la última recolección de envases fue ahí, ¿no? Yo no fui, fue un compañero mío, que no nos pasaron los certificados todavía. ¿No fue no, en Vercoflora? Parece... No. Ah, ahí fue. Ay, creo que era ahí. Sí, está bien. Pero donde haya sido, no nos pasaron. Eso tenemos que hablar con, con la gente de CAT. De, con Guillermo Peruzzi, sí. Ah, con Guillermo. Se sí. bueno. le da, eso... da un certificado de, claro, de, lo de que que, usted, de que sí. el, el productor sí, sí, sí. cumple claro. eh, con, con la disposición final. Sí. Eso no nos no, no bueno, entregaron. Eh, me comprometo al aire <risa> y a y hablar con Guillermo no. y que, que le llegue. El, el otro tema es de los caminos rurales, que es, siempre acá nos quejamos de eso, sobre todo los productores. Sí. Yo vivo eh, en, la, en hay, la ciudad. Ahí yo te voy a decir, sí. eh, también fue cuando en la reunión del, del Consejo Local del INTA yo formo parte. Eh, cuando se hizo la primera reunión después de la pandemia, la, la reunión presencial se hizo en el Mercoflor, en el INTA, acá en. Mm. que estaba en el Mercoflor o, o en la cooperativa. Ah, en sí. sí. la agencia del eh, INTA, sí. Eso lo, lo estaba Guillermo ese día. Le dije y me dijo que eh, no sabían, que no.. No sé. Eso argumentó Guillermo, que no sé no se adhirieron a este programa de caminos rurales de provincia y bueno, y teníamos los caminos como teníamos, y en la segunda reunión estuvo en el parque, estuvo Rubén y el otro no me acuerdo el que lo reemplazó a, a Héctor ¿cómo se llama? Guillermo, Guillermo Ronga, bueno, él, sí. estaban los dos eh, y se comprometieron, se comprometieron a, a, hacer, el segundo a la, hacer el segundo llamado sí. y y no pasaba nada. Entonces yo, en, a donde vivo, estoy en, en un asentamiento, en un barrio. Tengo la quinta y está el asentamiento ahí. Hablé directamente con el delegado de Olmos, eh, Fernando eh, Pedemonte. Sí. Y logramos nosotros eh, mejorar el camino, arreglar la 185. El delegado de Olmos, Fernando. Con el sí. delegado de Olmos, sí. sí. Eh, y logramos hacerlo. Y me dijo, sí, ahora podemos hacer porque tenemos herramientas, tenemos máquinas, tenemos material, y lo están haciendo. Y ahora... con El, el proyecto, municipio, eso. Eso, el municipio. Sí, por eso sí, te sí. estoy diciendo, con eh, si yo no tengo... En otros momentos, un año atrás o antes de la pandemia, vos ibas a la delegación y te no, decían, no. si el municipio no nos da, nosotros no podemos hacer nada. Sí, por sí. más que la intención esté de hacerlo... No podemos hacer nada. Y ahora, Fernando me dijo, no, ahora tenemos material, tenemos máquina, y lo podemos hacer. Se compraron, se compraron sí, varias sí, máquinas sí. nuevas. Bueno, a ver. Y lo nos... que sí está faltando igual, yo quiero que quede bien claro, está faltando igual, porque vos sabés que yo los reclamos míos son los caminos y los anjeos. Sí, sí. Falta lo hidráulico y falta... Eh, también tengo que mencionar que los, los caños, los puentes que están hechos, están hechos desde que yo te mencioné, de, del 83 que yo lo conozco, siguen así. Y por los invernaderos, vos sabés que hay mucho más agua sí. y esa es la que arruina los caminos. Sí. No se cambiaron. Donde nosotros hicimos arreglar, se arreglaron los caminos, pero no se cambiaron las tuberías. Entonces, por más que vos tengas un camino bien hecho... Las tuberías son chiquititas sí. y el agua va por el camino. Pasa en el casco. Claro. Pasa, imagínate. Pasa, sí. A ver, es verdad, esto no tendría que decirlo yo, y sería para una entrevista para el intendente, uh -huh. pero es verdad que en un primer gobierno, y ahora en este segundo gobierno el intendente, en el primer gobierno se dieron prioridades, o se trabajó en, en, en obras hídricas, la ciudad de La Plata sufrió una inundación terrible en 2013, y en este segundo periodo de gestión del Intendente, las delegaciones, que es verdad, como vos decís, a veces les faltaban recursos, hoy están dotados de más recursos y pueden llegar a esto que vos decís, bienvenido sea, de poder arreglarlo. Con recursos municipales, con esfuerzos municipales, con maquinaria que se compró municipal. En cuanto a la provincia, y acá voy a entrar, eh, permítanme mi franqueza, eh, Metió, metió la cola el león, la política, la mala política. Uh -huh. eh, yo estuve al frente del pedido, del primer pedido para caminos rurales, con autoridades del ministerio, y por tener otro color político, nos escatimaron información y no nos inscribieron en el primer pedido. Y ustedes, esto, yo lo he contado, se lo he contado a ustedes. Para la Ciudad de La Plata, nada palabras textuales, y tengo que decirlo, soy franco, los miro, los, te miro a los ojos, necesario, y cuando se llegó el agua al, al río, como se dice, eh, y ustedes tiraron la bronca para los dos lados, se acomodó, por suerte, y nos permitieron hacer el pedido del segundo llamado, que eran 6 millones de pesos para caminos rurales, porque se le dio también prioridad a otras localidades mucho más... Eh, extensivas en, en, eh, de, de producción, uh -huh, si se quiere. Uh -huh, uh -huh. A la ciudad de La Plata se la tomó como una ciudad de ambas eh, Área Metropolitana de Buenos Aires. Claro, más, fueron más para el interior. Claro, fueron más para el interior. Y uh -huh. eso fue diciembre, enero, febrero del 2019. Con la gestión iniciada, cuando se anunciaron estos recursos para caminos rurales por el gobernador, yo estuve con el Ministro de Producción incluso, en eh, Pinamar fue o Villa Gesell, el 15 de diciembre del 2019, apenas asumido con Augusto Costa, me puse a disposición, me presenté como Secretario de Producción, se habló de estos fondos, se habló de esto y bueno, y a veces la mala política o la mala acción de algunas personas hace que el perjudicado sea el ciudadano, por eso hoy hablaba de esto de dejar de lado. Pero bueno, bienvenido sea el reclamo de ustedes y ahora estamos inscriptos, Guillermo Ronga y Rubén Marcelo se estaban encargando con Perú y también de anotarse. Pero a veces, ya te digo, el color político eh, trastoca sí, un poco... Entendemos dónde vas... Te hago las dos últimas preguntas que de alguna manera están relacionadas. ¿Cuál es la si, si, si ya están inscriptos si y ya van a ser los caminos rurales, ¿cómo priorizan? O Si ya tienen alguna planificación. Y, y la otra que es un poco más amplia, pero como tenemos poco tiempo, eh, te la hago juntas. Eh, el tema de, yo sé que hay un comité, un consejo único de ordenamiento territorial. Eh, este, ¿cu cuánto, eh, ¿Cuándo se reúne? ¿A quiénes invitan ahí? Porque estaría bueno también que estén los productores, si, si es que no lo están, que, que haya más representación. Bien, eh, la primera era... Lo los caminos, eh, la priorización de los caminos rurales para la ciudad. Nosotros trabajamos eh, hace unos meses atrás, el año pasado, a principios de este año, con Néstor Villacorte, incluso con Frente Agrario Regional Campesino, eh, una prioridad donde ellos nos pasaron, le pasaron a Rubén un listado de lo que cada uno o cada agrupación o asociación de productores tomaba como calles principales necesarias. Ahí hay un gran problema que... Cada productor va a decir su propia calle. Y es lógico y está bien. Y esa demanda es muy difícil de cubrir en el corto plazo. Sí, sí. Entonces, lo que se está trabajando ahí, lo que decía Nazario, es con las delegaciones. Nosotros tenemos un. un con el secretario de gobierno, que trabaja con las 24 delegaciones, con Marcelo Leguizamón. Tenemos un relevamiento que lo hacemos con, el, los, con los productores directamente. Y. Los delegados con sus equipos trabajan en el territorio y le dan prioridades a las zonas que eh, en este caso Nazario o la asociación puede marcarle o que ellos ven que, que tienen mayor deterioro o que se transita más, darle prioridades en eso. La idea es abarcar todo, pero bueno, sí. eh, es difícil. Y lo segundo, el... El Consejo el, Único de El Caud sí el, eh, el sí, code. es que el tema es el COVE es, es la comisión la comisión pero eh, quién está cómo está integrada eso lo, eso lo, lo conforman los concejales hay concejales tanto del oficialismo como de la oposición uh -huh. las cámaras desarrolladoras de, de emprendimientos de emprendimientos inmobiliarios uh -huh. el colegio de arquitectos creo que está la universidad también no está mal que pudieran estar los productores. Yo eh, creo que sí, no sí, sé sí. si están, no sé porque yo no, no participo en eso, pero el eh, INTA no está, no sé, no sé, te la debo. Hay que articular eso. Yo eh, trabajo en el INTA en la ah. agricultura familiar, no conmigo obviamente, pero con el INTA en general, que el INTA puede aportar mucho, la, la secretaría de agricultura también, eh, la universidad, como dijiste vos, y los productores, yo creo que esto también es algo muy, muy, muy personal. Es una, es una opinión, digamos. Que, que, ¿Sí? sí, o la asociación, de, la, no sé, la OTT, no sé, lo que, sí, los sí, que sea, sea, porque lo que, estén que sean. representados Cualquiera que, que esté va a representar a la multisectorial. Uh -huh. lo que tendría sí, la sí porque ahí se tratan temas complejos sí. de, de resonificación, sí, claro. de ordenamiento territorial. Exactamente, ¿sí? exactamente. de cumplir la ley, provincial del, la ley provincial de ordenamiento territorial. Porque aparte de todo, resonificación de la Ciudad de La Plata también necesita la aprobación de autoridades provinciales o sea, de, por la ley provincial de ordenamiento territorial, pero bueno, uh -huh. es un tema a trabajar. Bien, bueno, este, no. la última La, y la, la, la verdad, bajamos. Rogelio, eh, muy importante que hayas venido, sobre todo, te agradezco mucho, a lo mejor quedaron muchas cosas por preguntarte, pero tu, tu tiempo, me parece muy importante que hayas venido y hayas aclarado. Así como vos decís que Hubo mala leche, digamos, de un lado que no se pudo eh, pu no se pudieron poner de acuerdo. nosotros El reclamo, así como te hacemos a vos, lo hacemos a la provincia... Sí, sí, lo sé. Nosotros siempre para mejorar el cordón, siempre vamos y a Y nobleza obliga. Usted con el gobierno actual de la provincia, 2019, nosotros, en mi caso como municipio, teníamos un changüí. Ya los conocíamos un poco. El gobierno de provincia por ahí algunos actores por ahí sí, pero después no, y, y, y respondieron bien a la demanda de ustedes. ¿Qué? Yo he visto muchas veces que situaciones que el municipio no puede responder, que yo les he dicho, vayamos a provincia, y en muchas, eh, así como digo esto, también digo lo bueno, ¿Sí? en pandemia la dirección del ministro de el ministerio de desarrollo agrario respondió muy bien ante muchas demandas de ustedes yo, uh, yo sé que vos vos eh, tenés mucha injerencia en, en, en, en como ser secretario de producción eh, lo que vos mencionaste que que se juntaron los delegados era la multisectorial era los que estábamos con lequisamón y por el tema claro, caminos rurales sí. era la multisectorial. No era, eh, néstor, ah, multisectorial no era no era néstor no era néstor solo claro. Nos estábamos está todos. Sí, sí, estaban, ahora me acuerdo, en el, en, el, en, el, en el salón, arriba. Sí, en el salón, después se hizo otra en, en Abasto. Claro. Y bueno, después se cortaron también las reuniones. Y eso eh, yo en ese momento había planteado. Me llevo a esa tarea para Marcelo, ah. que es un, eh, claro. es un gran secretario sí, de gobierno, sí. eh. muy laburador. Yo lo que te, te yo tengo le, que Siempre es... nos reímos porque me, me carga cada vez que nos cruzamos, me dice: Ya me pediste dos, tus dos, tres pedidos semanales porque hay dos dos tres pedidos de semana que le hago claro. no sé, un pedido de una cámara séptica vaciarle a una vecina una, claro. una juntada de escombro de una vivienda como ya cumpliste la cuota ya cumpliste la, la cuota digo, tres, la semana que viene, no. ahí en, en la 2.15 lo había pedido yo vos sabés que eh, Tárraga tiene ahí el sí. fondo bueno, esa 2.15 yo lo había planteado que se tiene que arreglar desde 208 hasta Ruta 6 porque allá tenés 180 hectáreas. La sea, 515. La seguro. 515. Ah, está bien. La 515, la 515 de 2.8, sí. ese. Sí, yo decía de ruta 36, pero no sé si de ruta 36 a ruta 6. Porque 208 va a, ser, a ruta 36 tenés. Es un tramito. Es un tramo. Pero están todos los productores allá. Ahora. Sí. Yo tengo. Nosotros como cooperativa también estamos en el campo ese. Y tengo otros compañeros que compraron también ahí. Ahí hay muchos, eh. mirá que son los 180... ¿Están pudiendo miles? comprar eh, tierra de a poco? ¿Adquiriendo algunos. Eh, sí, sí, algunos compraron, y eso es muy importante. Por eso es muy importante. Es muy importante que trabajemos. Hay que destacarlo. Y después otro tema... Importante. Pará, y el tema de los bancos, que vos decías. Es mi obsesión, que la Ciudad de La Plata vuelva a tener un banco. En, y un banco sistema. productivo. Sí, totalmente. Y ahí vamos a tener una pelea con provincia... Sea el gobierno que sea, del color que sea, sí, sí, sí, claro. porque Banco Provincia coapta sí, a, sí. a todos sus clientes, a toda su cartera. Uh -huh. Yo quiero que el Banco Municipal de la Verdad vuelva a ser un banco con créditos productivos. Sí. Eh, después, hoy es un ente eh, residual que... El planeamiento. Eh, hay una cosa... Eh, la protección del cordón hortícola. Hay otra cosa que me quedó en el aire es... ¿Qué pasa con lo de Poblé? ¿Siguen haciendo perforaciones? ¿Cómo viene ese tema? Se está trabajando, bueno, está la ONG de, que, que hizo el informe sobre cómo está el y cómo están las perforaciones, y ahí nosotros como municipio estamos muy de acuerdo en que hay que hacer algo, ahí está siempre Carolina, Carolina Barro Cheloto a, al frente de esa, de esa lucha, pero también está la Autoridad del Agua, el ADA que el tiene que, eh, como autoridad provincial, eh, es la que la autoridad de aplicación la que tiene que aprobar. Sí. Hoy vamos a la realidad, a cualquier eh, lugar y no, no hay pozo habilitado. Y a mí no me preocupa el pozo del productor. Eh, y esto un poco en reclamo a lo que ustedes me dicen, me preocupa también el pozo o, o por demasía, el pozo del country o de la pileta, sí, no, de la no, quinta, del fin lo, de semana. Lo, lo ponemos en, en el aire siempre nosotros. Todos los temas. Nosotros, eh, el programa, no sé si alguna vez lo escuchaste, nosotros lo hacemos directo. Tiene que ver todo con lo que con el, la zona productiva. Todo. Programa, todos los programas sí, sí. están dedicados a, a lo nuestro, a lo que sabemos a lo que es el cordón hortícola, a lo que es la agricultura familiar, a lo que es la agroecología. Hay muchos temas para trabajar eh, los productores con el municipio. Eso, tomarlo en cuenta. Y, lo y, sé. A, y necesitamos algún día que Rogelio diga, eh, quiero una reunión con los referentes de las organizaciones, para, como vos dijiste, de acá al, para el 2023, por ejemplo, empezar a trabajar. Bueno con muchos temas, sí, sí. que a lo mejor no fue mencionado ni de mi parte ni de la tuya, a lo mejor quedaron muchos temas como para, para charlar para, bueno, tomo, el tomo el compromiso Bueno, bueno eh, solamente a mencionar a Adrián Fragate, un oyente que decía que ah, de alguna manera lo contestaste, pero si querés ampliar para dejarlo eh, satisfecho el oyente, que preguntaba eh, qué piensa el secretario de la instalación de viviendas y countries en las ah. zonas productivas, algo ya estuviste mencionando Está mal vale. <risa> Está mal, hay que proteger y hay que cuidar al sector productivo, por eso siempre estoy, personalmente lo contaba hoy, eh, la idea de los parques agrarios, en donde los productores, hay dos proyectos ya, uno de 120 hectáreas, y uno de 140 hectáreas, uno sobre el límite con Bransen, uh -huh. eh, en lo que 70 productores compraron 140 hectáreas, 12, una parcela de dos hectáreas para cada productor que hay que dotarlo de infraestructura y que por ordenanza municipal eso sea un parque agrario protegido y que no pueda el día de mañana instalarse sin la vivienda del productor, porque creemos en que el productor puede vivir donde produce, puede haber una pequeña, un pequeño núcleo de un parque agrario que tenga uh -huh. salita de primeros auxilios, que tenga hasta un jardín, que pueda tener su plaza, sus instalaciones, cada productor su vivienda y su unidad productiva. Me parece que ese es el modelo eh, que tenemos que lograr antes de que eh, los productores terminen desapareciendo o, o yéndose cada vez más pues, ya fuera de la ciudad, porque claro. se van para allá. eso nos están llevando la, la, la inmobiliaria. Esa, eso eh. nos están corriendo. Bueno. Eh, Rogelio, gracias de vuelta. Y... Gracias a usted por la invitación y cuando quieran la seguimos y me llevo los pedidos. Dale. Y... Dale, dale, Gracias. Pasaba por el estudio de Radio Estación Sur, por Atando Cordones, Rogelio Alecio, secretario de Producción del municipio de La Plata. Atando Cordones. La voz, la voz de lo que no, que no se ve...